Si tuviera que destacar una pieza, aunque es bastante complicado dentro de, de la exposición cordón contra cultura, eh, me quedaría con el danzante de Almedinilla. Es una pieza que para mí es bastante interesante. Por un lado, pues representa un personaje, eh, una figura, en este caso. masculina. ...en movimiento, en el cual se puede apreciar las torsiones del, del cuerpo... ...con un complejo movimiento... ...que nos demuestra las características técnicas... ...y la perfección a la que llegó la estatuaria romana... ...sobre todo en bronce, que hay poca que se encuentre... ...que se ha encontrado en la Bética... ...y por lo tanto nos está hablando de una pieza bastante importante... ...que se encuentra en, el, en esta Villa Romana del Ruedo de Almedinilla... .por otro lado, bueno pues una pieza que es excepcional, el, el propio material que utiliza es. Eh, hay pocas piezas en bronce que se han encontrado eh, de, ese, de, ese, de este periodo, del periodo romano, y pues nos está hablando pues, de toda esa, eh, su, de ese lujo y esa exuberancia que tendrían las villas del sur de la, de la provincia.